¡Hola mis cracks! ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les voy a presentar mi nuevo Funko Pop y mi nuevo juego de Space Jam, una nueva era. Y nada más voy a enseñar el Funko y como recordarán el box ya está abierto y ya se los enseñé en un video. Y pues... El video se los dejo en la descripción de este video y en los comentarios. Lo haría en la tarjetita, pero es que ya no puedo acceder a mi cuenta de... O sea, mi cuenta no está bloqueada ni nada. No tiene ningún reclamo por incumplimiento de derechos de autor. Pero lo que pasa es que YouTube Studio.com ya no me deja. Entonces, ingresar a mi cuenta. Entonces, voy a... Eso, um, no me dejarles el enlace en la descripción, en los comentarios y bueno, comencemos. Antes que nada me traje tantito pastel que ya me lo estaba comiendo y lechita porque el 14 de octubre, 14 de octubre fue mi cumpleaños, entonces si quieren felicítenme, aunque tuve dos fiestas el 14 de octubre, el día de mi cumpleaños y el 21 de octubre. Y fue como, es que no me habían celebrado y no estuve aquí, aquí en, en mi casa, me había ido a otra casa a pasar mi cumpleaños. Entonces, aquí me hicieron como una mini minifiesta para, para celebrar conmigo y aquí celebrar en esta casa. Pues bueno... Denle un gran like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y ahora sí comenzamos. Primero, si recuerdan, para los que no han visto mi Funko de Box Bunny, Space Jam a New Legacy. Ahí dice nomás que no se, no se puede ver bien. Y este me lo regalaron. Es el Box Bunny, digo, el LeBron James. Y... Pues como ya recordarán el box está abierto. Ya sé si me dicen. Sí, ya sé que son de colección, pero que lo tenía que hacer, amigos. No me podía resistir. Oye, vamos a sacarlo y por aquí lo tenemos. Este se me.. con la carota está lleno. Es de como de metal y se me cayó así. Y qué dolor. O sea, no es para exagerar, no dolió tanto, pero... Es que miren. Es que no puedo dejar que se caiga porque esta mesa es cristal, entonces... Como pega bien duro, no se puede quebrar. Uy. <risa> bueno, aquí lo tenemos por pantalla. Déjenlo guardo. Ya no lo quiero tocar. Y el Lebron James. Lo acabo de abrir. Pero ese, pero ese yo no lo quiero abrir nunca. Pero bueno, es verdad que a veces soy un poco mentiroso, pero a ver, déjenme acomodo esta cosa vez chicos, a ver, David yo iba a cuatro minutos, no me había dado cuenta de que lo corto, que menso, no, chicos ya, ya lo logré guardar y el Lebron James pues este sí lo abrí con cuidado porque se si puede notar, abrí a box y se me rompió esta parte entonces este lo abrí con delicadeza y le quité la cinta no era para tanto, no era tanta cinta y lo ponemos así y con cuidadito sacamos al pequeño LeBron y aquí lo tenemos y ahora quitamos esto uy que se me cae y dejamos esto para allá y aquí tenemos a LeBron James y como pueden notar este es como un soporte para que así porque miren las piernas no las pude parar no, no las pude parar eso dije entonces le pusieron como este soporte para para que no se cayera así. Y pues bueno, ya no lo quiero abrir por el día de hoy, como les dije. Y no lo voy a abrir ni en mañana, no sé. No sé, porque casi no juego con esto. Porque es de colección. Los productos son de colección. Ah, no, no, sí si es así Esta vez no está al revés Ay, chicos, que se me cae Hasta ya está abrochado chicos Y ahora lo vamos a guardar Para que el pequeño lebrón Vuelva a su casita Su cajita Eso quise decir Para que pues así Logre Ya eso Y ahora seguimos Con este juguetón Que me lo regaló Mi papá En mi cumpleaños al 14 y pues es como pueden ver un mini juguete de Space Jam, una nueva era, que por acá tenemos la vista de cómo es. Por aquí tenemos a LeBron James con un mini potenciador, la pelota, la cancha y no sé si se alcanza a ver la portería. Está por aquí. Ahí está. Y aquí tenemos a Box con su balón y su potenciador. Por acá está otro balón. Y pues, ah, miren, hay más figuritas. Tenemos por aquí a Lebron James, que este ya lo tenemos aquí incluido. Ah, tenemos a Marvin, el marciano. a ah, Esta creo que es Aracneca, así se llamaba. Este es, ah, creo que este es Pete, si no me equivoco. Este es Pete. Escribido en los comentarios que, quién creen que es. Para mí es Pete. Y por acá tenemos a Cronos With silver y with mamba. Mamba negra, creo. Mamba blanca. Y, y pues... Aquí tenemos a esta... Este juguete. Y vamos a sacar el principal. Tenemos lo principal, ¿no? La pelotita. Uy, cuidado. Tenemos la pelota, que es la misma de la película, pero... Como pueden ver, esto es de metal y pegaduro. Entonces no hay que usarla Muy seguido Ahorita la vamos a usar. Miren, aquí tenemos esta como en la canasta. Para así. Ustedes ya saben cómo es el básquetbol. Y pues así. Colocamos eso por allá. Y tenemos un monito de Lebron James. Este me lo compró mi papá en McDonald's. Y esto es lo que hacen. Y aquí tiene esto para izquierda o derecha. Y como pueden ver es Lebron con un balón naranja. Qué raro. Este es un balón de basquetbol real, no es el de la película. Miren, porque si hubiera estado así, sería como más padre, ¿no? Bueno, dejamos a Lebron y la pelota por allá. Y veamos. Y piensan que, pero, Julián, esto es como un librito, ¿no? ¿Saben para qué es esto? Pues... Um, ahorita se los digo. Y miren, tenemos la mini cancha de básquetbol que vamos a utilizar para jugar el día de hoy. Y ahorita tenemos a... Uy, ya son las, casi las 10, 9.45. Y aquí tenemos como a este potenciador. Aunque, bueno, no sé si es un potenciador. Creo que... No, esperense. Este es como... Para poner ahorita los monitos, ¿no? Y... Y así poner la pelota aquí Y luego hacerla así para que luego Se lance la pelota No sé, y por acá No sé, no, no es cierto Tenemos por acá otro igual Y veamos qué más tenemos Ajá Otra pelotita. Y tenemos a Box Bunny Este ya estaba incluido Con su pelota Está muy padre, este es mi favorito escribe en los comentarios cuál es su favorito de todos estos, bueno, ahorita les voy a mostrar a Lebron, que por acá lo tengo. Espérenme. Esta es la última cosa que hay en la caja, Lebron James. Y pues, miren, este no se para, no puede. Bueno, sí se puede, pero con las piernas cruzadas. Entonces, si sí se fijan, tienen como unos hoyitos y los personajes para que pues se puedan meter aquí. No, miren. Box puede mover la mano? Obvio que la puede, pero... Y me Güey, vamos... no puede hacer nada, es en serio. Ah, no se sí puede mover los pies. Pero eso es como romperlos, mejor no me hay que hacerlo. Y ahora, esto lo colocamos aquí. Listo. Y ahora, esto no se tiene que colocar, literal, esto se pone así. Sí, Y ahora vamos a poner a Box. Por aquí. A ver, esto por aquí. Esto por acá. Muy bien, vamos a poner los funcos por acá para que la pelotita no se salga. Por si uno falla y lo... Pues se va poco para allá Y lo bueno, lo ponemos así Hay que bloquear esto por aquí Así Y ahora vamos a, a poner a nuestra estrella Aquí arriba de los puncos Y ahora van a salir juntos Y ya acabamos este video No sé si vaya a durar 20 minutos No sé, espero que no Uy Perdón, chicos. ¿Por qué se va para allá? ¿Por qué se va para allá? haz ah, por acá, por acá, por acá. A ver, ya sé. Ay, no, se está salvando en la cámara. Uy, casi... ¡Ay chicos! Es que se me fue la pelota y apenas. Se me iba a ir abajo del sillón y apenas la pude rescatar. Voy a cortar tantito porque el almacenamiento. Bueno, van a ser tres puntos y ya. Ups. Sí, un punto. Aquí va el otro. ¡No manches! ¿Qué te pasa, Lebrón? A ver, vamos a ponerla así para allá. Muy bien, un punto. Box sigue. Ahí va. Lebrón, quítate. Dos puntos, Box. Vamos a intentar que lo... Muy bien, no. Dos puntos, Lebrón. ¡Tres puntos, Box! ¡Ya, fuera! ¡No puede ser! ¡Tres puntos, Lebron! Bueno, chicos, ya para cerrar Esto es todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Y nos vemos en una semana o en dos días ¡Adiós!